Como ha dicho Caterin, eh, os voy a presentar muy brevemente eh, cómo funciona esta app de, de, de registro de especies exóticas invasoras. Mm, no tanto por el registro en sí, sino por el, o sea, por el registro de una especie, sino por el registro como persona dentro de la que puede ser un poco más engorroso. Eh, como ya han comentado, hemos aprovechado que ya existía esta aplicación que había sido desarrollada por uh, eh, la Unión Europea a través de su red de información de especies exóticas invasoras. Entonces, eh, lo que hemos hecho es aprovechar eh, la existencia de esa app y le hemos incluido un módulo de, de, de especies exóticas invasoras mm, comunes en la península ibérica. <ríe> Entonces... Bueno, ahí, como ya sé que, que todo el mundo ya lo estaba haciendo, eh, tenéis el código QR para acceder a la página de descarga. Está tanto eh, en, para Android como para iOS. Eh, si queréis buscarla, el nombre sería más bien Invasive Alien Species in Europe, eh, en inglés, eh, como se busca más fácil. Pero bueno, es eh, así para los amigos. Mucho más fácil también. El, la idea de, de esta aplicación es, eh, nos descargamos la app, nos hacemos un, un, un registro de usuario, creamos una cuenta, y simplemente hacer, uh, eh, si sabemos la especie eh, o no, hacemos la foto, en eh, la app queda registrada eh, la geolocalización, el punto donde está, ¿no? las coordenadas, y damos unos datos más, que ahora paso a explicaros, y esta observación eh, se enviaría y pasaría a formar parte de, de la base de datos eh, de la aplicación, que sigue sí, un proceso de validación, ¿vale?, por parte de, de expertos y expertas, eh, para que haya, pues, obviamente, como, es una, como son datos que pasan a formar parte de la, de la Unión Europea y de la comunidad científica, pues, tiene que tener un, una validación. Una vez que están validados estos datos, pues, ya pueden eh, formar parte y visualizarse a través del visor de la, de la perdón, de la plataforma Ibermis y también en, la, en el visor de la propia... EASIN de la Unión Europea. Bueno, ahí también hemos he puesto la dirección EASIN.Guerda, eh, eh, ARC, etc. Supongo pues que también si se busca en, en un buscador también aparecerá. Pero bueno, también me imagino que, que pasaremos esta, esta presentación así que estará disponible. Eh, quería explicar, bueno, primero voy a empezar por esto porque es importante, como os hemos dicho, hay un módulo específico de, de Ibéricas, entonces es importante que os lo descarguéis que tengáis primero el GPS activado, porque así sabe la aplicación que estáis en la península ibérica, y os preguntará si os la queréis descargar. ¿Qué es esto, la pentallita de aquí de la izquierda, eh, le decís que sí, se iniciará la descarga de este módulo de, de especies de la península ibérica y tenéis que terminar que se descargue, ¿vale? Para poder seguir. Esto es importante, por eso lo, lo he puesto. Una vez tenemos la aplicación descargada del módulo también, eh, pasaríamos, si no tenéis sesión. Eh, ya, o sea, si no tenéis eh, una cuenta creada, la tendríais que crear y es a través de... esto en es la pantalla de inicio de la app, ¿vale? Es muy, no, no tiene mucho más. Y le daríamos a iniciar sesión o registrarse. Si tenéis sesión, pues iniciéis sesión con vuestro email y contraseña sin problema. Si no tenéis sesión y queréis registraros, ahí puede venir la parte un poquito más engorrosa, ¿vale? Pero bueno, una vez superado esto, no hay problema. El, la, las opciones que nos da la app son estas, ¿vale? Es Login, que es la, la específica de la app, solo está habilitada ahora mismo para. O sea, ahora mismo, y ya va a ser así por, por temas, bueno, ya sabéis que la Unión Europea está cada vez eh, más estricta en los temas de, de privacidad, etcétera, de gestión de datos de los usuarios. Entonces eh, hay un sistema de, de, de verificación bastante controlado. Eh, la de así login solo sería si ya tenéis una cuenta ¿vale? si yo la había creado durante la acción podríais entrar a través de, de esta opción si no, tenéis cuenta lo más fácil, lo que os recomendamos sería a través de vuestra cuenta de Twitter o Linkedin, si tenéis si sí, no tuvierais eh, siguiente opción sería eh, EU login ¿vale? y ahí es donde puede ser un poquito más complicado pero bueno, sí, como lo voy a explicar va a ser muy fácil. cuando le damos a EU login Vale, eh, entramos en el sistema de registro de la Unión Europea que digamos que es el sistema de registro para todas las páginas de la Unión Europea muchas veces, eh, no sé si habéis participado alguna vez en la Green Week también nos la pedirá, entonces ya es algo que os va a servir para muchos otros inicios de sesión otras cosas entonces, nos, le damos, eh, esto nos redirige a la cuenta de, eh, a la página de la eh, login le damos a crear cuenta nos sale, ¿vale? Podemos eh, eh, poner español, inglés, francés, todo, todo los portugués, todos los idiomas de, eh, de la Unión Europea. Y solo, simplemente tenemos que meter nombre, apellido, correo electrónico, vale importante que el correo electrónico sea el que nos acordemos que vaya a ser ese, porque luego el que nos sirve para, para entrar. Y eh, el idioma, simplemente. Aquí es eh, importante, como ya sabéis, esto muchas veces... Nos lo piden, eh, la verificación del código de la imagen, que simplemente tenemos que escribir aquí. Si no, muchas veces pasa que no se sabe lo que pone, le damos a, a la flechita esta y nos saca otro, que, que será más fácil. Y importante también eh, darle a aceptar a la declaración de privacidad, ¿vale? Porque yo ya os digo, la Unión Europea está muy estricta en estas cosas. Una vez hayamos hecho esto, eh, nos sale esta pantallita de que todo está bien, nos hemos registrado y ahora hay una, ver, una segunda verificación, vale, una verificación en dos pasos. Tenemos que ir al correo electrónico, a nuestra bandeja de entrada y nos habrá llegado, eh, a lo mejor no es inmediato, pero bueno, eh, importante que lo hagamos en el plazo de 24 horas porque es ese, ese, digamos, ese enlace va a ser válido ¿vale? esas 24 horas. Eh, nos llegará un correo del servicio de autenticación tenemos que pinchar en el enlace que nos llegue y ahí ya podemos meter una contraseña, ¿vale? Que queramos, que queramos o no, porque la contraseña debe, de, debe cumplir una serie de requisitos que os lo dice ahí, ¿vale? Eh, no puede contener nombre de usuario, mínimo 10 caracteres, etc. Bueno, esto eh, lo vais a ver, así que yo os aconsejaría que lo apuntéis de todas formas porque... Eh, Será una, una contraseña no fácil, puesto pues que necesita eh, caracteres especiales, números, etcétera, y mejor no olvidarla. Entonces, una vez hecho esto, eh, ya podemos entrar, eh, vale, a través de nuevamente, eh, o nos, nos redirige directamente a EU login Ya tenemos la cuenta creada y podemos iniciar nuestra sesión sin problema. Vale, el correo electrónico que hemos indicado Siguiente, y ahí nos pedirá la contraseña que hemos creado. También tenemos la opción de crear una automática, pero bueno, ya sabéis que esas son imposibles. Así que eh, apuntaros una contraseña que cumpla esos, esos, esos requisitos y ya está. Una vez esta prueba superada, eh, nos indicará que estamos eh, ya eh, dentro de la app con nuestro usuario, porque tenemos esto en verdecito. No sé si veis mi, veis mi cursor, ¿verdad? Porque estoy aquí. Sí, se ¿no? ve. Esto en verdecito quiere decir que ya estamos como con nuestro perfil y ahora simplemente ya nos quedará registrar la, la observación, ¿vale? de la especie exótica que, que hayamos visto. Tenemos dos opciones: a través del de botón especies invasoras o a través de informar de una observación. ¿Cuál es la diferencia? El botón especies invasoras es, eh, digamos, un buscador, vale, un buscador por si no tenemos muy claro qué especie es o queremos simplemente buscar eh, por el nombre científico común o filtrando nos da la opción de filtrar eh, si es animal, si es planta, ¿vale? Eh, por ejemplo, el hábitat, eh, también podemos, eh, nosotros en nuestro caso sería más bien agua dulce, pero bueno, también tenemos otro té marino terrestre. Entonces ahí ya nos va como acotando las especies, ¿vale? y y nos salen fotos, que eso nos facilitará también si, si no, estamos muy, no tenemos mucha seguridad de qué especie sería. Nos salen varias fotos, ya ten, veis aquí que están como podemos pasar, ¿vale? Este circulito sería que hay cuatro fotos sobre la carpa, ¿vale? He elegido la carpa como ejemplo. Esto, esto saldría a, si le doy a especie invasora, ¿vale? Y me he ido, en pinchar la foto de la carpa y me ha salido esto. Eh, si queremos informar, eh, sabemos ya que es una carpa, pues directamente nos redirige a, a, al, al formulario de, de, la, de, de informar una especie, ¿vale? Entonces, simplemente, si ya tenemos que es carpa común, eh, aquí tenéis tanto fotos, ¿vale? De cada especie hay foto, información y, y digamos como eh, la localización, ¿vale? Esto no estoy muy segura si se puede ampliar... Eh, cómo es el visor, pero bueno, aquí tenéis el, el visor de la localización. Y le dais a más. Esto es para registrar lo que queremos en que son muy pocos datos, ¿vale? No tiene ninguna complicación. Directamente nos reconoce la, la coordenada en la que estamos viendo la especie, la fecha, en la, especie ya, la especie ya nos la ha incluido. Aquí, importante, eh, añadir fotos, y varias fotos si es posible, y de buena calidad, ¿vale? que se reconozca la, la especie, porque si no, los validadores lo van a tener muy difícil y quizás no validen la, los datos, porque se tiene que reconocer qué especie es. ¿vale? Eh, aquí hay como un desplegable. En este caso sería número de, individu de individuos. Si es una planta, pues sería pues, como lo que nos son los peces, pero si es una planta, creo que pone cobertura, estimado, medido, vale según el nivel de precisión y aquí indicamos una o 20 o, o las que sean. Ponemos eh, agua dulce y podemos tanto guardar el borrador y enviarlo luego, si queremos modificarlo, o enviar directamente. Enviar directamente ya pasa a formar parte del de sistema de, de la base de datos de ASIN y ya eh, estaría dentro del proceso de validación ¿vale? por lo, las personas expertas que eh, una vez eh, validado, ya ah, no lo pone aquí. Tenemos esto, vale, esto en, la, en el recuadrito de mis especies, eh, vale, mis registros de especies son los que nosotros hemos registrado. Tenemos tanto los borradores que están por, sin enviar, como los registros enviados a la, a la, a la base de datos Y ya aquí tendremos pues, todas las especies, la fecha, eh, etc. Y con eso yo ya... Sí. Muchas gracias, Elena. La verdad que ha sido bastante detallada la, la presentación. De... Tenemos un manual, pues si sí, tenéis dudas, por lo podemos enviar. No, no. Sí, ponemos a disposición también de todos los uh, participantes toda esta información, y tanto del manual como, como el vídeo este que, estamos, que, hemos, que se está grabando ¿no? de, de este evento.